Este es el tercer video que les prometí, que es la instalación de nada más y nada menos que esto, la cinta anti pinchazos. Vamos a instalarla el día de hoy, aquí. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal. Gracias por estar aquí, gracias por ver, gracias por comentar. Vamos a hacer la instalación de a ah, la llanta delantera. Vamos a ver cómo nos queda. Eh, les cuento que también eh, decidí cambiar los neumáticos de una vez. Entonces, en este video también voy a estar poniendo dos neumáticos nuevos. Miren, entonces aquí ya, ya tengo eh, previamente inflé el neumático. Y lo que voy a hacer es que voy a cuadrar la cinta para que quede lo más centrado posible dentro del dentro del el, o sea en medio del neumático y la creo que estaría dando más o menos aquí sí estoy bien vamos a meter la válvula meter la válvula listo y esto trae una una rollanita aquí a meterla. Muy por la mente Y... Y... Eh. Ya. Bueno, bueno, bueno. Seguimos aquí con este tema de poner el sistema ante pinchazos. es el neumático que compré. Que okay, no vale bien. Okay. Realmente funcione El neumático se ve, se ve buena calidad, se ve gruesito No se ve tostado No se ve brillante Yo estaré leyendo Todos sus comentarios Pues mire que se, mira, se miraba que Estaba bien puesta Fue chabrito. Mira que estaba bien puesto, entonces interesante. así que no, no voy a quedar mal de todo. No voy a desmontar el ring, voy a dejarlo así, voy a meterlo en forma. porque se tiene como un molde ya por el aire. Ya se adaptó un poquito. Qué raro que todo sea de China. No mentiras, eso es muy raro. O sea, eso es... Qué potencia, la verdad. echarle aire lo suficiente como para eh, salir ahorita con ella y hacerla inflar bien porque no hay nada como un no compresor para poder inflarla por término correcto así que 2.4 eh, Todo depende, como el estado también en el que esté la bicicleta. ¿no? Eh, yo siempre recomiendo mantenerla limpia en lo posible. Recuerden que esta es nuestra herramienta de transporte o de trabajo. En mi caso, es las dos. Yo espero que les haya gustado el vídeo, que les haya gustado eh, este contenido. De pronto, este vídeo va a quedar un poco extenso. Muchas gracias por ver. Eh, si les gusta, por favor, denle like, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios a mí que es muy importante. Estoy empezando, recuerden que estoy empezando, así que disculpen todos los errores. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí, por ver por ver si está acá. Chao, pues nos vemos, mi gente.